Hola buenas, eh, otra vez estaremos aquí con iPhone Digital, aquí mi compañero Héctor Linares Muy buenas eh, Aquí Raúl López y bueno, una semana más, un domingo más, estamos aquí con vosotros Encantados de poder contaros la, la noticia más importantes de la semana eh, Como siempre, si dejáis algún like eh, abajo, si os suscribís, pues vais a tener eh, avisos to todas las semanas O... Cada vez que publiquemos algún vídeo no sólo de este resumen sino de tutoriales y consejos uh -huh. pues bien esta semana esto te voy a comentar pues problemillas que han salido de, de seguridad con el ios 10.2 eh, eh, ¿sí? más poemitas con, la, con a la beta también dice que puede ser que estén en, en otros años como el 8 o el 9 pues <coughs> nada simplemente así ha aparecido un vídeo en, en youtube eh, una persona de un portal eh, ha descubierto que, bueno, eh, si por ejemplo Siri la dejamos la opción activada que se puede usar cuando esté la pantalla uh -huh. eh, bloqueada Pues eh, accedes, le preguntas a Siri que quién eres tú Si tú tienes guardado esa opción dentro de Siri, aparecería tu nombre y tu número de teléfono Después el hacker o la otra persona que tenga tu móvil lo que haría es llamar a ese número de teléfono porque ya lo sabe uh -huh. Y cuando llama, pues aparece la pantalla, que te aparece la pantalla de de llamada y aparece un botón que pone enviar mensaje aprovechas para mandar ese mensaje y al poner ese mensaje eh, pues tú puedes decir eh, crear un, un nuevo destinatario en el mensaje entonces al crear el nuevo contacto te pondrías eh, la, la, la fotito para poder eh, poner una foto que esté vinculado sí. a tu carrete y una vez que has podido hacer eso, que puedes acceder al carrete para poner la foto a esa persona del nuevo contacto pues ya puedes acceder a las fotos Ah. Eh, que tengas en tu iPhone. Vale, a ver si lo he entendido. Entonces se trata de poder acceder a las fotos de un iPhone que, que está ¿no? bloqueado. Sí. Ajá. Y es usando Siri, preguntándole quién eres, ¿no? Y de esa manera al final consigues llegar hasta hasta ese. Sí. Exactamente. Entonces pues... puedes hacer <coughs> a, tanto a las fotos como a los <coughs> vídeos. Eh, bueno, si tenéis alguna, alguna preocupación de cómo podéis hacer protegernos contra esto, lo primero que tenemos que hacer es desactivar la opción que viene. Eh, los ajustes de Siri, que es que no se pueda usar Siri cuando está bloqueado y si aún tienen mucho miedo de que pueda pasar algo tal eh, luego aparte de la, baje, eh, la parte de abajo del todo de la configuración de Siri hay una parte que pone eh, mis contactos o tal, entonces tú mis datos, perdón y ahí en mis datos no pongas nada o pon un número de teléfono que no sea realmente el tuyo y ya estaremos protegidos contra este fallo de seguridad hasta que Apple que claro. una actualización o se pueda corregir. O sea que lo que se podrías hacer es quitar tus datos personales y entonces, aunque alguien usara Siri, no podrías saber quién eres, ¿no? No podrías saber tu número de teléfono y Tienes no que poner hacer otro, ese otro contacto. Ah, otra otra persona, ¿no? Eso no nada que cumplir. Claro, porque vale. el, el sí. hacker no, no identificaría ese teléfono y no puede llamar a, a ese teléfono que ha robado, por ah. ejemplo. O bueno, un poco rebuscado, pero parece que no es muy difícil de hacer tampoco. No. Realmente. Sí. Interesante. Pues fallos de años 10, te digo el otro Venga, vamos, parece que tenemos bastantes Bueno, hoy estamos un poco en el exterior Hace un poquito de frío, pero se está bien ¿eh? No sé por qué lo dices <risa> en todo. Esa es la primera noticia que teníamos que haber dicho El frío llega a España <risa> Vale, vamos a hablarte de hablar de un malware Bueno, no sé si llamarlo malware o, o fallo, la verdad Porque realmente lo que pasa es que en algunas aplicaciones Que tienen integradas un navegador, lo que se llama WebView Ajá. Que es tú haces un, un clic en algún enlace de alguna aplicación y en vez de lanzarte un navegador externo, se sigue viendo dentro de la propia aplicación, ¿vale? Sí. Pues hay una forma de hacer un enlace que al pulsar en ese enlace, los que usan ese tipo de navegador interno, lo que hacen es llamar a un número de teléfono, sin que tú puedas negarte, o sea, tú le das y se llama ese número de teléfono, claro, con esto podemos llamar a números de teléfonos de pago, ¿sabes? Número de emergencia, sí. número de emergencia se, se le ocurre la policía... Y puede bueno, muy... puedes decir, bueno, a lo mejor no es no es que hayan aplicaciones muy importantes que lo usen. Ya se ha detectado que pasa en Twitter. vale Bueno, ya lo o sea, usan ya es una aplicación bastante, bastante importante. Sí. Entonces, de hecho, <coughs> fíjate si es importante que ya en Estados Unidos han, tenido, han detenido a una persona, en Arizona, que se dedicó a poner estos enlaces que llamaban al 911, al servicio de emergencia de Estados Unidos. Ah. Y, bueno, ¿De emergencia, o policía, no lo sé, ¿no? ¿No sí, es? bueno, imagino que será policía, puede ser y hacia el han detenido porque vamos hay que empezaba la gente a llamar a llamar a llamar bien en el artículo explicamos un poquito más según parece se puede llegar hasta bloquear el teléfono es que tú haces la llamada y en ese momento se te bloquea y ya no puedes hacer nada bueno, podrías apagarlo en todo caso sí. pero no puedes ac eh, acceder al teléfono y claro imaginaos que te hacen esto que tú llegas a un enlace de Twitter a voy a darle le das y te está llamando a un número de teléfono de, de pago. pago es lo más es de esos que te cobran un euro o un, un dólar al minuto y se te bloquea la pantalla Claro, a lo mejor no es que no te das ni cuenta, lo mismo, porque le das Oye, además pago la pantalla, ¿qué pasa? No, no funciona bien, te quedas unos minutos, y intentas que funcione y tal Y durante ese tiempo, pues mira, ya se ha llevado 5 euros o cosas así E incluso hay quien dice que pueden usar estos datos, junto con los del GPS, para intentar sacar toda más información de ti Tu número de teléfono, tu posición, ese tipo de cosas Bueno, ya son palabras mayores Ya parece un poquito más rebuscado, no estoy tan seguro de que se pueda hacer Este es un fallo que ya se dio en primeras versiones de iOS, muy antiguas, se corrigió y ahora, por alguna razón que aún no se sabe, ha vuelto a salir a, a, a la luz. Así que nada, mantengamos eh, IOS bien actualizado porque, bueno, la semana pasada también dimos un fallo, ahora este. Bueno, bueno, va a salir un poquito la... ahí. Después de esa prueba. De fallos de seguridad, sí, señor. Pues bueno, pues ya comento uno más sobre el tema del Jailbreak, ¿vale? Y entonces ya dejamos un poco el, el IOS porque creo que le estamos dando mucha caña esta semana, ¿eh? Nos hemos bueno, ahí cebado. Es lo que hay, yo qué sé. Que se pongan las pilas ahí los, los ingenieros de, de Apple. Pues sí, resulta que, bueno, eh, Luca Todesco, que ya es muy conocido por el tema de jailbreak, eh, pues bueno, ha publicado un vídeo <coughs> en el cual ha demostrado que en un iPhone 7 ha podido hacer un jailbreak a eh, la versión 10.1.1. Uh -huh. Y bueno, ya con eso, pues eh, está demostrado de que sí que es posible. Lo malo es que, bueno, todo dirá, ah, pues qué bien, tal, no sé cuándo. Sí, que yo ya quiero instalarlo. Eh, Luca Todesco eh, siempre dice que lo consigue, te lo demuestra haciendo el vídeo, pero él dice que no comparte nunca... Eh, pues el código o para que lo pueda hacer cualquier persona no lo hace público ya, lo sí que eh, si llegas ahí con un fajo de billetes en la mano seguramente sí que te lo dará no digo yo bueno pues, o a lo mejor lo que hace es como hay programas de incentiva eh, que incentivan el encontrar fallos de seguridad dentro de ellos o sistemas uh -huh. operativos a lo mejor él prefiere Venderlo a alguna agencia de estas que hemos hablado en algún un artículo que, de seguridad que venden mm. luego ese tipo de software a, sí. a gobiernos o a otro tipo de empresas, mm. o incluso el mismo Apple tiene ese, ese programa de, de incentivar a gente que encuentre fallos sí. de seguridad. Acuérdate cuando hablamos del, incluso del concurso este que se hizo internacional. Sí. <risa> Entonces, a lo mejor sacan más dinero haciendo eso que realmente poniendo un vídeo en YouTube explicando cómo se puede hacer un jailbreak al actual o al último sistema operativo. Entonces, bueno, puede ser, no sabemos el motivo, pero posiblemente sea alguno de Ajá. esos. Este es el mismo que dijo que tenía ya ¿no? listo el, el, el Hi-Break justo antes de salir de iOS 10, ¿no? Sí. Sí. Bueno, parece que al final sí que tenía parte de razón. Sí. Pero bueno. Pues bueno, vamos a ver. ¿Qué más? Bueno, ya vale, día, ¿no? a cosas más positivas, ¿no? Eh, iPhone 7, o bien iPhone 8, porque dependería un poco de si va con el siguiente lanzamiento. Se ha rumoreado ya eh, en un portal de Japón, que suele sac sacar noticias bastante fiables, eh, que puede venir con un nuevo color, el blanco brillante sería un color muy parecido al que tenemos ahora de negro brillante, o sea el acabado me refiero, pero sí. en blanco. Ajá. Vale. Se han hecho algunos diseños ya por ahí, hay algunos renders en 3D y tal, y la verdad que, oye, muy muy muy interesante. A mí me ha gustado mucho. Vale, bastante. sí, ponemos fotos como siempre sí, para que lo vayamos viendo fotos así para que para que se pueda ver. Y la verdad que el acabado, pues no sé, bastante interesante. Eh, hay quien dice que sí, que no. La cosa está en que normalmente los colores nuevos han salido casi siempre con los modelos S o con los modelos intermedios. Entonces es muy probable porque el 6S incluyó el color rosa. oro rosa. Sí. El anterior, el 5S, no recuerdo el color que introdujo también. Pero, pero el 6S que ha introducido el, el, el black brillante. Es verdad también. O sea también, que. Sí. Bueno, Apple últimamente <risa> está haciendo cambios inesperados o no está siguiendo ya. Eh, muchas veces lo que suele hacer habitualmente, que cambia lo, el patrón muchas veces sí o sea que... la cosa es que ahí no hubo un blanco no sé si fue en el 4 o en el 5 o algo así Ajá. y bueno, pues esta vez podría volver a, a introducirse, ya os digo, la, los renders bueno ya se lo han visto tienen muy buena pinta y a mí me parece bastante bastante interesante veremos, veremos si con el nuevo lanzamiento sí. o sea que... sale algo de esto interesante vale, perfecto, pues <risa> más cosas sobre cosas posibles que yo he echado en falta en el iPhone 7 sí, ya sabemos que ya se ha lanzado hace tiempo y tal pero bueno, ya hay que empezar a mirar más adelante y o, o cosas que me hubiese gustado que tuvieran O cosas que me gustaría que, que pudiera tener el futuro iPhone 7S o el 8 Depende de cómo se llame el, el modelo siguiente Pues sería el tema de que sea un dual sim La verdad que es súper cómodo Y muchas veces el hecho de tener dos, dos, dos números de teléfonos O dos compañías diferentes te facilita Porque hay veces compañías que tienen las tarifas muy buenas para voz y luego hay otras tarifas que tienen muy buenas para, para mejorar la conexión a Internet, para los datos. Y bueno, pues la verdad que sería bastante cómodo. Luego también el hecho de la gente que el tema del trabajo, pues a lo mejor tiene el teléfono personal y el de empresa y tiene que tener dos teléfonos móviles, dos iPhones. Pues a lo mejor de esa forma, pues ya solo con un solo iPhone podrías tenerlo. Y lo mismo también pasaría a gente que viaja mucho, ¿no? Pues puedes tener la tarjeta, a lo mejor tú normalmente tienes un contrato con un cliente y tienes que viajar mucho a otro país o siempre al mismo y tienes que estar cambiando, siempre contratando una tarifa, pues con esta si el iPhone tuviese esta opción sería muy práctico y yo creo que muchas personas a lo mejor no lo tienen o, sea, o no deciden comprarse un iPhone porque no tienen esta funcionalidad. A lo mejor bueno, pues ya que hemos estado hablando de, de Apple, se va a una noticia de Samsung, ¿vale? De su competidor más directo. Me parece bien, perfecto. Y nada, según parece, va a empezar a fabricar sus propios sensores de huellas digitales. Para introducirlos en sus teléfonos, tanto de gama media como de gama baja. Ajá. Para posteriormente ya pasar a, insta a instalarlos en los de gama alta. ¿Vale? Todos los Samsung, bueno, los de gama alta tienen ya sensores de huellas digitales, desde hace tiempo, pero los fabrica Synaptic. ¿eh? Una empresa que se encarga de fabricación de pantallas táctiles, de to todo este tipo de sensores. Ajá. El plan de, de Samsung, aunque esto no es oficial, ¿vale? no es una noticia que hayan ellos confirmado, pero parece ser que va a ser así, es fabricar sus propios sensores digitales, empezar a ponerlos en los de gama baja y una vez que los tengan bien probados y funcionen bien, ya pasarlos a los de gama alta. Con esto pues ahorrarían bastante coste de, de importación, o sea, de compra de, de este tipo de productos Ajá. y también pretenderían empezar a ser fabricantes para otros... Para otros... Ahí también se harían bastante fabricante. beneficio, la verdad. Exactamente. A ver es que, que puede salir de todo esto. Nada más, de por parte de Samsung no ha habido muchas noticias esta semana. Vale, eh, bueno, voy a comentarte, como la semana pasada comentamos algún tipo de aplicaciones y tal, te voy a comentar una muy curiosa que uh -huh. se llama, a ver que lo tengo por aquí, Color eh, Binoculars y resulta <risa> que, bueno, eh, Microsoft <risa> ha lanzado una aplicación eh, bastante sorprendente, que ayuda a través del teléfono móvil con la cámara uh -huh. eh, para gente que es daltonica, eh, te permite ver o eh, diferenciar los colores. Entonces, uh -huh. eh, bueno, pondré una imagen para que puedas ver la diferencia y realmente lo que hace es, destaca, tiene tres opciones, destaca el rojo sobre verde uh -huh. o destaca el verde sobre rojo o también el amarillo sobre azul. Tiene ese tipo de, esos tres opciones para, para poder usar. Uh -huh. Y la verdad me parece algo bastante curioso que puede llevar, bueno, pues a lo mejor es un sector de la población pequeño tal vez, pero eh, puede hacer la vida bastante más, más fácil de lo, que, de lo que parece, porque ten en cuenta que se tienen que combinar colores, eh, a la hora de, de, de vestirse, uh -huh. a la hora de hacer un filete, pues pasar el color si está ya más hecho o menos hecho o cualquier otro tipo de cosas del día a día que para nosotros a lo mejor eh, pasa desapercibido o que no tiene importancia a lo mejor con este tipo de aplicación eh, pues realmente podría ayudarle bastante en su, en su día a día en todo lo que tienen que hacer Sí, muy interesante. Al fin y al cabo la tecnología tiene que servir para eso, para hacernos la vida más sencilla y más cómoda No, no todo es negocio y hacer dinero pues sí, me pareció interesante esta noticia, la vi y bueno, creo que era eh, buena compartirla con vosotros para que por lo menos lo supiera, si tenéis algún familiar, algún amigo, etcétera, pues la podéis recomendar. ¿Cómo se llama la aplicación? Eh, te lo digo ahora mismo, color <risas> eh, binoculars. Vale. Y ya por último deciros que bueno, vamos a dejaros algún enlace de dos artículos que hemos publicado porque el tema de Black Friday para eh, tener productos uh -huh. eh, bastante baratos con nuestras ofertas y descuentos que hay estos días. Hemos hecho un top de tablets, eh, de precios y ofertas que he visto bastante bien en, en relación calidad-precio-características uh -huh. Y luego también otro con el tema de, de smartphones O sea que, bueno, eh, echar un vistazo a esos enlaces para poder bueno sacar algún precio bastante bueno Porque luego, claro, llega a lo mejor Navidad y tal, puedes hacer algún regalo eh, con, con un precio bastante bueno mm, Sí si lo tienes con antelación, pues mejor, claro pues ya está, eso es por mi parte Héctor Vale, pues nada, muchas gracias por haber estado ahí eh, Y nada, nos vemos la siguiente La siguiente semana en este resumen Si te ha gustado, dale like, suscríbete Y deja un comentario, como siempre Para que podamos poner alguna noticia que te pueda interesar Que quieras comentar o incluso si tienes alguna duda O pregunta, pues lo podemos hacer Y te lo resolvemos en el próximo vídeo Exactamente, venga, hasta la próxima Vale, nos vemos, adiós